pecador muy perdido En esta vida yo me encontraba No hallaba respuesta ni salida Al interrogante que en mi vida se hallaba No hallaba respuesta ni salida Al interrogante que en mi vida se hallaba Pero cuando él llegó a mi vida El interrogante Jesús me lo aclaró Todas las respuestas y salidas Que él necesitaba Ah, que lo aceptes Ya no vivas más en pecado Porque si no te sorprende la muerte Ya no vivas más en pecado Porque si no te sorprende la pelona Y vaya directo al infierno Donde no hay descanso ni solución La solución la tienes ahora Pero si aceptas a Cristo en tu corazón Pero si aceptas a Cristo Cuando llegaras a mi vida, todo el peso de mi alma tú lo quitarías. Y yo sabía que cuando llegaras a mi vida, ¡diciclase! Todo el peso de ¡Una vez más! Y yo, que cuando llegaras a mi vida, Oh, el peso de mi alma tú lo quitarías ah.